Aprovecha esta excelente oportunidad de ser dueño de tu propio terreno, en las terrazas de Concepción. ¿Cómo llegar? Aquí te contamos cómo. Nos ubicamos en la entrada del distrito de San Jerónimo de Tunán, la tierra de los Chalal Santos. De aquí nos dirigimos por la carretera central hasta llegar al cruce de la Huaycha, Concepción y San Jerónimo. Justo frente a la fábrica de colchones La Grande. Luego nos dirigimos por la derecha hacia el ingreso posterior de Concepción, recorriendo la avenida Leopoldo Peña por dos minutos, hasta llegar a nuestra lotización, ubicado a unos cuantos metros del Hotel Loma Verde. En este hermoso lugar, con una vista privilegiada, nos encontramos cerca de diversas entidades públicas y privadas, como La Huaycha, la tienda La Grande, el Poder Judicial, la UGEL Concepción, la Plaza Principal de Concepción, la IREN y colegios cercanos a tu futuro hogar. Así puedes llegar a las terrazas de Concepción, el lugar ideal para comprar tu terreno, para tu futura casa o hacer una inversión rentable.